Hola, soy Lina del equipo de SoftSeguros, hoy vengo a contarles que hay una herramienta que se llama asistente virtual, ¿de qué se trata? Ustedes pueden enviar mensajes a los clientes de forma masiva y automática por medio de correo electrónico y mensaje de texto. Estos mensajes les permiten eh, notificar a los clientes cuándo se les va a vencer la póliza y cuándo deben pagar. Pueden configurar los mensajes, editar las palabras si lo desean y también pueden configurar con cuántos días de anterioridad desean que se le notifique al cliente. Eh, puede ser correo electrónico y mensaje de texto. Si aún no conocen SofSeguros y no usan SofSeguros, los invito a que se registren en www.softseguros.com. Nos vemos.